Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de dos ciervos diamantes de cola blanca Y varios lances a ciervo mulo En la reserva de Rancho del Arroyo Y sin más preámbulo, comenzamos Ciervo de cola blanca Miramos por los prismáticos entre follaje Vemos ahí dos Dos ciervos de cola blanca, nivel 2 ambos Uno parece que tiene una cola muy bonita o, 30, si dispara, viene, no, dispara, vamos a decir a Perrete que, que lo busque, busca Perrete a ver si localiza la sangre creo que estamos a una distancia óptima para que la... si sí, y sale como una como una bala Perrete y vamos a, a recoger nuestros animales, vemos nuestra presión cinegética en el GPS ya vamos llegando ya vemos los contornos... Vale. Vemos hembras ahí... Que parece que están bugueadas... Nada, si vamos no se mueven... Mira, ahí están... Ahí están quincecitas... Se han bugueado... Saltamos... No, no nos hacen caso... Pero bueno... Vamos a, a recoger los animales... Recogemos primero... Este... Un nivel 2... Una plata... 148,30... Vamos a recoger el otro nivel 2... Vaya, un diamante, 256 con 10 La verdad que no, no me esperaba que, que fuera diamante Así que vamos a disecar el animal Hay que nos está reclamando Os Voy a poner el mapa donde han sido cazados Y vamos a ver qué hacemos con estos animales que están bugueados Vamos a disparar al aire con la escopeta A ver si se desbuguean Efectivamente, se han desbugueado ya la verdad es que es una lástima los buques que estamos sufriendo de que no se nos muevan los animales porque pierde el interés del de lance Pero bueno, ya habéis visto que es un, un juego de juego y hemos disparado al aire y ya se han asustado. Vamos a alojar a perrete, miremos, vemos cómo se van los animales y seguimos cazando. Ciervo mulo. Vemos hay un ciervo mulo. Ya lo tenemos ahí nivel 4 cogemos el arco apuntamos con el telémetro está cerquita de 18 metros y disparamos vemos allí otro mira está un poquito más largo 60 metros disparamos y también impactado vamos a, a recoger los animales venga perdete búscamelos aquí tenemos a perrete estamos muy cerquita sale corriendo aunque vemos nosotros el contorno y seguramente lo encontremos antes un nivel 4 un oro 241 con 60 nos reclama perrete que ha encontrado las huellas y vamos a, a recoger el otro vamos a de venga perrete búscame el otro lo tenemos ahí enfrente vemos aquí de, el hábitat Seguimos corriendo ya vemos el contorno cian en esta ocasión vamos a ir un mate que parece muy buen impacto con la flecha una flecha de, de 420 gramos otro oro 243 con un poquito mayor la verdad que, que es precioso vamos a disecarlo y, y volvemos a mostrar el mapa de donde, donde ha sido batido escuchamos la llamada de un de un coyote de una hembra a ver si la localizamos no localizamos nada así que miraremos por las orillas de, del lago a ver si encontramos algo mira, aquí tenemos otro animal otro nivel 4 está larguito vamos a hacer el lance vamos a coger esta ocasión del 30.06 lo vemos allí ponemos la, la mira a 300 metros Apuntamos, vayamos que se apunta mejor y a ver ahora, disparamos ahí, le hemos atravesado, vemos que sale corriendo, disparamos otro pero hemos fallado a la carrera, a ver otro, nada, hemos fallado los dos, pero yo creo que si sí le hemos impactado porque le hemos entrado en el pulmón por la columna que estaba agachado o bien comiendo o bien moviendo, Venga, te vamos a buscarlo, que tenemos que darnos una buena carrera Que hay que bordear todo, todo el lago A ver, este mapa la verdad que es complicadito Me gusta porque tiene mucha variedad de animales, pero es un poquito complicado Debería tener los puestos más, más cercanos y el acceso mejor Porque en esta zona del lago está bastante bien pero luego la zona del desierto es más complicada porque apenas tenemos visibilidad vamos a seguir corriendo ya ves cómo nos escuchamos en una llamada de una liebre. No, no vamos a tener una no ahora vamos a recoger ya tenemos las pulsaciones al máximo si es el corazón lo tenemos a, al rojo si tuviéramos que hacer un, un disparo ahora prácticamente sería imposible vamos a ver si localizamos una la zona, todavía nos quedan unos, unos cuantos metros Con línea recta era, serían 200 y pico Pero aquí vamos a tener que andar unos 300, 400 Porque hemos tenido que bordear todo Vamos a hacer a perrete que lo busque Venga, busca perrete Lo a perrete un poquito Que tenía ahí la, la amistad un poquito baja Vaya, nos sale ahora el, la voz en off Para que busquemos la, las huellas Y no utilicemos tanto los prismáticos nada, perrete sigue en el activo venga, busca perrete, a ver si lo encuentras ahora ¡vamos campeón! ahí, perrete ya sale corriendo o sea, ya lo ha ya lo ha localizado yo me voy primero al impacto, a ver sí, ha sido un impacto de un sangrado bueno, o sea que no nos va a penalizar hemos impactado bien no nos va a ocurrir como con el primer muflón, aquel nivel 5 que fastidemos el diamante y tenemos aquí... 263,80. Muy buen. Vaya la cuerda un poquito desparejada, pero muy buen. Muy buen trofeo. Escuchamos que hay una llamada de advertencia. Creo que era de un muflón. Vamos a mirar. No vamos a mirar. No vemos ahí nada a la orilla. Pues seguiremos... Caminando a lo largo de la orilla a ver si encontramos algún, alguna otra pieza Pues continuamos con la caza aquí en la reserva de Arrancho del Arroyo Vamos perrete, que tenemos que seguir cazando que nos queda mucho todavía, por conseguir Voy a poner otra vez el mapa de la zona de ese batido y continuamos con la caza Vamos aquí andando, que he escuchado una llamada. Mira, tenemos otro otro ciego mulo. Cogemos el arco, andando tranquilito, apuntamos y disparamos. Buen impacto, sale corriendo. Mira, que ha quedado caído en el agua. ¡Venga, perrete, búscamelo! Vamos a ver si perrete lo encuentra. Vamos despacito, porque quiero que lo encuentre antes y ya. Ahí ya sale corriendo perrete veis el sangrado un impacto perfecto con el arco la verdad es que que el arco este compuesto de, de 70 libras es precioso vamos con la flota otro oro 226 con, con 40 un animal muy bonito veis el mapa voy a poner otra vez vamos a mirar otra vez con los prismáticos a ver si encontramos algo en la otra orilla y si no continuaremos cazando por esta zona a ver qué nos para la jornada de hoy Ciervo de cola blanca. Vamos a decir a Perrete que se quede quieto. Voy a mirar con los prismáticos. A ver si vemos algo. Mira, ahí tenemos... Un nivel 3, un nivel 3. Está es una distancia bastante aceptable. Cogemos el 30-06. ¿Qué cuerda tiene? Y disparamos. Hay una hembra al lado. Vale. Vamos a... Hemos hecho un lance doble, no debería haber disparado a la hembra, pero me he cegado. Se me ha llenado toda la, la mira de animal y he disparado. Y ahí vemos que va otro, a ver si puedo hacer el lance. A ver, no, yo creo que he fallado, creo que he fallado. Pero bueno, vamos a a recoger nuestro nivel 3, a ver qué puntuación nos nos arroja. Venga, perrete, busca. Está buscando. Nosotros vamos a ir un poquito más a la derecha para ver los hábitats. A ver. Mira. Venga, perrete, búscalo. Estoy dando tiempo. Venga, campeón, búscalo. Si está ahí al lado. Cogemos el GPS. Vamos a mirar por aquí, por los hábitats. Sabemos que lo no tenemos a la izquierda el, el otro abatido, pero voy a ver si veo hábitats por aquí para que nos quede registrado. Ya, ah, Terrete no, no me hace caso. Terrete no me hace caso. Está hoy un poquito rebelde. Venga, Terrete, búscamelo. Vamos, campeón. Si lo tenemos allá a la izquierda. Si yo estoy buscando los hábitats. Para que nos digan la hora de dónde están los animales, ya vemos que sale perrete corriendo. Ya nos vemos aquí en los contornos. Y vamos a ver qué, qué puntuación nos arroja. Mira, tenemos ahí precioso 263 con 40. Qué preciosidad. Un nivel 3. Un diamante. El otro diamante era un nivel 2 de 148. Y la verdad es que es una, una precisidad La hembra sabemos que no es nada Y ahora os voy a poner el mapa Para que veáis la zona No ves, he venido aquí antes Donde he cociado ante los, los mulos Y luego me he subido hacia, arri hacia arriba Y he cogido y he cogido este Vamos a A premiar a Perrete Una caricia Y nos iremos luego a montar el vídeo Venga Perrete Vámonos, vamos a montar el vídeo